Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo video que está para las personas, aquellas que están estudiando su carrera de coaching, su formación de coaching, o también a quienes recién se hayan recibido como coaches y realmente eh, estoy muy contento de este, de este trabajo que tengo y que hoy me acerca a vos. ¿sí? Este espacio de mentoring está dirigido bueno, a, a vos que estás terminando tu formación o si ya terminaste tu formación y estás en, dando tus primeros pasos como coach profesional. El, este video en particular eh, es sobre el acuerdo. Por más de estos videos que tengan que ver ¿sí? con, lo, con lo que pasa dentro de una conversación de coaching y. Después, eh, seguramente también subiré eh, herramientas puntuales para poder usar en el momento de la indagación y demás. Lo que quiero agradecerte, tu colaboración, quiero agradecer tu donación, porque esto me anima, esto, esta, esta colaboración tuya me, me, me anima a continuar trabajando, continuar en la, en la creación de contenido dentro de esta plataforma Patreon. Así que, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por tu colaboración. ¿sí? Ahora sí vamos a dar comienzo a este video para que puedas profundizar tus conocimientos en, en lo que es el acuerdo puntualmente. ¿sí? El acuerdo de una conversación de coaching. Eh, voy a empezar a compartir unos slides que preparé para vos para que esta, este video sea eh, entre gráfico y hablado. ¿Sí? Pero de esa forma puedas eh, sacar el mayor provecho de este tiempo, de tu tiempo. ¿sí? Así que bueno, te doy la bienvenida a este mentoring potenciando tus habilidades y particularmente y puntualmente este video sobre el acuerdo. ¿okay? Vamos a definir un poco qué es el mentoring. Así, el mentoring te va a otorgar a vos, te va a brindar a vos lo que yo como mentor te voy a brindar a vos. Vas a ver acá, son como nueve piezas, nueve partes que podemos como definir de alguna forma el, la particularidad, de, la particularidad perdón, del mentoring. Bueno, por un lado es un entrenamiento, ¿sí? Está claro esto, que eh, quien pide mentoring eh, es diferente a quien pide coaching. Quien pide mentoring es una persona que quiere entrenarse en alguna capacidad, en algún conocimiento, algún rol, alguna tarea, ¿sí? Eh, así que te, por un lado tenemos el, el entrenamiento, por otro lado es el objetivo, y si, si mirás eh, con atención, abajo hay otro objetivo también, porque son como dos en paralelo. Por un lado es el objetivo que tengo yo como mentor, y vos como mentí, así se llama, eh, dentro de, este, de, de, esta, de esta mentoría. ¿sí? El objetivo cuál es, es que aprendas que este espacio sea mucho más agradable para vos, que que puedas fijar todos los conocimientos posibles. Ese es el objetivo de este mentoring. ¿sí? Después tenemos un apoyo. Yo estoy acá para apoyarte, con lo cual eh, sentíte en total libertad de hacer las preguntas, escribirlas, las puedes enviar incluso por, por un chat que tiene eh, la plataforma Patreon. Eh, si no, también tenés mis redes sociales, que podés eh, incluso eh, hacer algún comentario o algún pedido puntual por, por mis redes sociales. Puede ser incluso hasta el número de WhatsApp que en mis redes sociales figura. El otro objetivo es el tuyo particular. Eh, que esto sí tiene que ver con lo que puntualmente estés buscando con este video de acuerdo. Eh, que seguramente estés en la búsqueda de profundizar conocimientos o anclar mejor tus conocimientos, o ampliar incluso tus conocimientos. Así que espero también que se cumpla ese objetivo, que este video te sirva para ampliar conocimientos, fijar conocimientos, incluso eh, es posible que tengas material de tu formación de coaching que esté o, o que sea muy similar a lo que yo te voy a mostrar acá eh, y en este video puedas como recordarla y volver a ponerla en práctica en tus próximas conversaciones, en tus próximas prácticas. Otro tema fundamental es la motivación. ¿Y por qué es fundamental? Porque desde el neuroaprendizaje, por ejemplo, está comprobado que cuando la persona está motivada, es cuando mejor, eh, mejor realiza el, los, los periodos de aprendizaje, los transita de manera mucho más eh, efectiva, si se quiere. Entonces la motivación es algo fundamental para, eh, para que este aprendizaje, este tiempo, este video te sirva eh, y que cada una de las cosas que escuches acá y que puedas mirar incluso eh, te queden fijadas en tu memoria y para esto necesitas sí la motivación estar motivada estar motivado para eh, que este video te sirva te brinde la información que yo te pueda dar desde mi lugar de mentor y que esta información te quede fijada sí así que te pido motivate sí yo estoy muy motivado en hacer estas en estos videos, eh, así que espero compartamos la motivación. Por otro lado tenemos también la dirección, tenemos eh, el, el éxito, eh, primero, perdón, eh, el éxito tiene que ver también con diferentes aspectos, pueden ser. Por un lado puede ser el éxito de este video en particular, ¿no? que al finalizar este video vos logres esclarecer ciertos conceptos, anclar otros que ya tenías o incluso haber descubierto cosas nuevas. Eso puede ser parte del éxito de este video. Otra parte del éxito de esto puede ser que vos logres luego de este video, en tu próxima práctica, en tu próxima sesión de coaching, logres un acuerdo como vos lo estabas buscando. Ese acuerdo que cuando lo terminás decís, sí, lo logré este acuerdo es como yo quería que me saliera. Y incluso cuando vos puedas enviar ese, ese audio a tu escuela formadora, que, quien va a ser quien te certifique como coach, también escuche lo mismo que vos. Y digas, wow, este acuerdo realmente es un éxito para, para este alumno o para esta alumna. Entonces vos sientas el éxito en diferentes, en diferentes aspectos y en diferentes momentos. Uno puede ser al finalizar este video, otro puede ser cuando termines una sesión de coaching y te des cuenta que lo que escuchaste en este video, lo que vas a escuchar en este video, te sirvió justamente para hacer un acuerdo como más, más claro para vos y para tu coach y que tu escuela también haya escuchado eso, esas características que hacen que un acuerdo quede más claro. ¿sí? La dirección tiene que ver con dos cosas. Por un lado, es el rumbo al, al cual, estás, el cual estás trazando, que puede ser lograr tu certificación, que puede ser ya estoy certificado o certificada y quiero profundizar aún más el conocimiento que yo tengo sobre acuerdo. Eso puede ser una de las direcciones. Y otro, otra, otro aspecto de la dirección es cómo vos te parás en el rol de coach. Cómo vos te sentís en tu rol de coach. Cómo vos te pensás. Cómo vos incluso, eh, qué emociones te pasan a vos al momento de ser coach, y, y esto es la dirección no en cuanto al rumbo, sino en cuanto a las directrices, digamos en cuanto al, al rol de director, si se quiere, si vos fuese un director de orquesta, o si fueses el director de una compañía, que esta compañía seas vos, que esta compañía seas tu conversación de coaching, o que esta orquesta seas vos, entonces es tu rol de director en esta, en esta, en esta función de ser coach, es cómo es que vos te parás en esa situación de director, sí o de directora. Otro tema es el coaching. ¿Y por qué coaching en una mentoría? Porque normalmente es, es, es habitual, es esperable que durante una mentoría surjan, lo que nosotros llamamos emergentes, surjan nuevas dudas. nuevas eh, no, no siempre son dudas, a veces son como detalles que uno no los tenía en cuenta y ahora que los ve o que los piensa y que los, y que los reflexiona desde otro lugar, de otra manera, quiere como encontrar una forma de implementarlo, ¿no? Entonces a esto también sirve muchísimo el coaching, acompañarlo, o sea, juntar el mentoring y complementarlo con coaching. Con lo cual también te ofrezco obviamente un espacio de coaching para las emergentes que vos tengas, las cosas que surjan a partir de este video. Eh, y si no, pedí coaching con otra persona, digamos claramente. no Pero yo sí obviamente te ofrezco mi, mi rol de coach, estoy a tu disposición para cualquier cosa que quieras coachar que tenga que ver con tu rol de coach al momento de hacer un acuerdo. Así que, importante también a tener en cuenta, el coaching es necesario en tus procesos de aprendizaje, mis procesos de aprendizaje los de todo el mundo. sí eh, Y por último, el consejo, que es el es la característica del mentoring, es la característica de un mentor o de una mentora, cosa que un coach no hace, un mentor sí o hace, Sí da consejos, da tips, da recomendaciones. ¿Y por qué esto? Porque el mentoring justamente se trata que desde la experiencia que tiene la persona, el mentor o mentora, desde ese lugar, desde esa experiencia, desde ese conocimiento, o, o desde el uso, la aplicación de ese conocimiento, eh, brinda a su mentí, o mentoreado, o mentoreada, le brinda este, este, un consejo posiblemente ante una situación determinada. Así que también sentíte en la libertad de, si te surge alguna duda y quieras un consejo particular, que posiblemente en este video yo no te lo haya dicho, o que no te lo voy a decir ahora, porque posiblemente no lo sé, no es porque no quiera, eh, anotarlo y me lo, me lo consultás por por medio del chat de Patreon o mis redes sociales. Así que de esto básicamente se trata el mentoring, era como para poder dejar un poquito más claro eh, qué características digamos, va a tener este mentoring. ¿sí? Ahora, lo siguiente es eh, como pauta general de qué va a ser este espacio y cómo va a ser este espacio. Este mentoring va a ser, como yo te decía, eh, la idea es 45-50 minutos y después que vos te tomes un, un lapso hagas unos descansos en el medio, son necesarios, y descansos no porque no, no, no hagas otra cosa más que digamos eh, sentarte en otro lugar o, o hacer otra cosa, es simplemente descansar un poco como para poder pensar y reflexionar sobre lo que estás escuchando y mirando en este video. Entonces eh, el video va, eh, va a durar más o menos 45 o 50 minutos, y la idea es que vos hagas unas pausas en el medio que yo te voy a indicar o te voy a invitar a que la hagas también. Otra cosa que, te acabo, que recién te decía, también esto es anotar tus dudas y tus consultas, aprovecha el espacio de chat, aprovecha mis redes sociales, y espero tus consultas desde ese lugar. Eh, esto que yo decía, que pongo acá, digamos, tendremos tiempo de conversar, va a ser una conversación asincrónica, asincrónica porque vos me vas a enviar un chat y yo te lo voy a contestar, no, no va a ser una conversación como un diálogo común y corriente, un diálogo estándar donde uno pregunta y el otro contesta en forma inmediata, por eso es asincrónico, va a ser entonces un espacio de conversación asincrónico donde vos me comentarás o me consultarás y yo a la mayor brevedad posible contestaré tus tus dudas o tus consultas, o lo que me quieras comentar. sí Así que sentiste en libertad de conversar conmigo a través de un chat lo que necesites. Y otra otra característica en este mentoring es aclarar dudas, por eso te decía que te vayas anotando esas dudas. Y anotarlas en el momento que te surjan, ¿sí? como consejos si querés. Eh, apenas te, te surge una pregunta, anotala para no la Puede ser que después en el transcurso del video esa duda, exista la respuesta en este video. Pero si no, por las dudas, anótale igual, porque si no, te queda la pregunta eh, anotada y me la, me la puedes enviar eh, vía chat. ¿sí? Ahora vamos al acuerdo puntualmente, que de eso se trata este video en particular. Después voy a subir otros videos que tengan que ver con la indagación, con herramientas de coaching, con las acciones, bueno con otras cosas. En el acuerdo vamos a hacer este, el, este, este trabajo, vamos a identificar las partes, la finalidad que tiene el acuerdo, el uso del acuerdo, cómo profundizar el acuerdo y la aplicación final de esto. ¿sí? Básicamente van a ser, durante este video vamos a transitar por estos cinco puntos. ¿okay? Y algo importante, esto de tomarte, dedicarte tiempo al acuerdo. Es eh, como un denominador, si se quiere sobre todo en los comienzos, cuando comenzamos a practicar, a tener nuestras primeras sesiones de coaching, a veces por ansiedad o por miedo, o, o por estar, incluso está muy seguro de lo que estamos haciendo, eh, hacemos los acuerdos muy cortos o en muy poco tiempo. ¿sí? Esto no está ni bien ni mal. Simplemente lo señalo, esto de tomarte el tiempo eh, al acuerdo, porque en los comienzos, sobre todo, te va a servir a vos, como coach, en tu rol de coach, para empezar a identificar ciertos, incluso hasta mecanismos propios tuyos, que una vez que los tengas en claro, y vos ya los vas a conocer, también vas a saber cómo aplicarlos y cómo moverlos, en, en, mismo en la, en la conversación, al comienzo de la conversación del acuerdo. Y Lo que yo pongo acá como 10 minutos es un tiempo, si se quiere una media, ni, ni, ni lo máximo como tiempo, ni lo mínimo como tiempo. Es como un intermedio. ¿sí? Es muy posible que también logres un excelente acuerdo en cuatro minutos, 5, como también te puede llevar 12, 15 minutos un acuerdo. Eh, es simplemente como una referencia de tiempo. ¿sí? Pero tomate tu tiempo, eso sí, independientemente de cuántos minutos estés eh, para cerrar tu acuerdo, si sí, está tranquilo o está tranquila, relájate y hace el paso a paso del acuerdo para que quede lo más claro posible en tu conversación, en tu sesión, en tu práctica. ¿okay? ¿Qué es lo importante del acuerdo? Que es totalmente funcional a tu conversación de coaching? ¿Y por qué es totalmente funcional, como pongo acá yo acá? Eh, en primer lugar, porque es tu marco de referencia. Tu conversación de coaching va estar todo el tiempo dando vueltas, va a andar rondando en los aspectos, en los comentarios, en las descripciones que tu coach hizo en el acuerdo, en el momento del acuerdo. El, aparte, el acuerdo en sí mismo tiene, como es una persona la que va a estar hablando con vos y como todas las personas tenemos emociones, tenemos un cuerpo que contiene esas emociones y tenemos un lenguaje que es la parte como que racionaliza las emociones. ¿sí? Yo tengo una formación de base de coach ontológico, por eso hago la distinción y la separación de emoción, cuerpo y lenguaje. Lo que no significa, ni tampoco quita, que si tenés una formación diferente, no, sos, o no tenés como base el coaching ontológico, está perfecto. Eh, simplemente que esta distinción es, eh, es interesante tenerla en cuenta, porque... Tenemos biológicamente nosotros somos seres emocionales que razonamos, con lo cual si podemos empezar a distinguir eh, y que la persona, digamos, que nuestro coachee distinga la, sus emociones, su cuerpo y su lenguaje, va a ser mucho más eh, rico, mucho más interesante para tu coachee. ¿sí? Así que esta es otra de las características del acuerdo, que también hay emociones, también hay cuerpo y también hay lenguaje dentro de tu acuerdo, o dentro del acuerdo que vas a tener con tu coachee. ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las partes del acuerdo? Esto va a depender mucho también de, de la escuela, de tu formación, de, de la parte, si se quiere, teórica, que te han brindado en tu, en tu escuela, en tu formación de coaching. La gran mayoría de las formaciones tienen estos cuatro puntos. Y si no son cuatro, son tres, pero normalmente son estos cuatro puntos eh, que son fundamentales, son los, como las cuatro patas de una mesa. Que es el tema, la meta o el objetivo de tu coaching, el beneficio, y el indicador. Ahora vamos a ir uno por uno explicando. Eh, eh, por un lado, cómo como, como coachearlos. Y por otro lado, cuál es la importancia y cuáles son como ciertas características de cada una de estas partes. ¿sí? Pero identifica que son cuatro partes. Y cada una de esas partes tiene una función. Tiene, eh, tiene información vital para vos como coach. ¿sí? Lo siguiente es, vamos puntualmente al tema. ¿Qué es el tema? Es, es lo que hace que esta persona, tu coachee, esté sentado frente a vos, por, una video, por medio de una videocámara, no importa, eh, pero esté sentado frente a vos hablando de, un, de algo que le está pasando, o de algo que, quiere que o no quiere que le pase, porque puede ser también por eso. ¿sí? Entonces el tema es lo que la persona trajo a la conversación. Y esto que decía, que pongo acá es, será intrínseco a su, a su actual cero, a su actual estar siendo. ¿Por qué digo esto? Porque el tema tiene que ver con lo que le pasa en este preciso momento. Incluso en el mismo momento en que te lo está contando. Que posiblemente sea algo similar, pero posiblemente diferente a lo que le pasó cuando, lo, cuando por primera vez se dio cuenta eh, lo que tenía por resolver. Entonces en el momento que te lo está contando, en el momento que está describiendo ese tema, esta persona está, tiene un estar siendo particular. ¿sí? Y es muy útil para vos y para tu coachee, sobre todo, conocer hasta el momento o, o en qué momento está eh, viviendo, de qué forma está viviendo ese tema. Que también tiene estas tres características, ¿no? la emoción, el cuerpo y el lenguaje. ¿sí? Así que el tema es. Eh, es algo que tiene sus mismas tiene sus propias características incluso. Lo siguiente es, vamos a repasar un poquito, esto yo te decía hace un rato, eh, tomémonos un tiempito, tomate un tiempito, repasemos un poco los puntos, si se quiere más, eh, si se quieren para señalar, ¿no? para destacar del, del tema, es, tiene su ser. El tema para la persona, en ese momento, la persona está viviendo el tema de una forma particular. Por otro lado, esa forma particular de vivirlo tiene su propia emoción, tiene su propio cuerpo y tiene su propio lenguaje. ¿Sí? Después voy a hacer otro video con emoción, cuerpo y lenguaje para profundizar más aún sobre estos, esos tres aspectos. Pero sí, tener en cuenta esto: no el tema en sí mismo tiene su ser propio, en ese momento lo está viviendo. Tiene su emoción, tiene su cuerpo y tiene su lenguaje. Y otro de los temas es, otro tema del tema, es que el, también tiene sus propios resultados. Porque de hecho por algo lo, lo está pensando, por algo eh, accedió a tener una conversación de coaching. ¿sí? Entonces el tema también tiene resultados, que pueden ser resultados que haya logrado o que no haya logrado. Pero que no haya logrado no significa que no sean resultados, son resultados en sí mismo también. sí o sea que el resultado es, y la verdad que tengo la duda, todavía. Entonces, ¿qué le resultó de todo esto? Que no pudo dejar en claro algo. Que todavía tiene dudas. Entonces, el tema en sí mismo también tiene resultados propios. Ahora vamos con la meta y el objetivo. La meta y el objetivo, bueno, como te pongo acá, es aquello en lo que la persona quiere hacer, quiere lograr, lo que anhela, lo que sueña tener, hacer o o conseguir, ¿sí? En, en la meta y el objetivo, tiene esta particularidad que es donde hay un hoy, o sea, hay algo que hoy está viviendo con ese objetivo, con lo que está pensando, soñando, anhelando, y también hay un mañana, porque una cosa es lo que le está pasando hoy, con eso que está pensando, lo que está soñando, lo que está deseando, y otra cosa es el momento en que lo tenga que también lo imagina o lo piensa o lo siente. ¿sí? Entonces en la mente del objetivo hay, hay un hoy y hay un mañana. Y es muy interesante coachear el hoy en cuanto a emoción, cuerpo y lenguaje, y coachar el mañana en cuanto a la emoción, en el cuerpo y el lenguaje. ¿sí? Es muy interesante tomarse, por eso yo decía desde un principio, tomate tu tiempo para el acuerdo, porque toda esa información que vos vas a poder obtener a, a raíz de o como respuesta a, la, a tus preguntas como coach, va a ser información muy valiosa, muy rica en detalles, en emociones, en sensaciones, en pensamientos, en conversaciones internas, modelos mentales, hay un montón de información ahí que a vos te va a servir al momento de indagar, digamos. Así que la meta el objetivo, tener en cuenta que hay un hoy y hay un mañana. Y la característica es que nosotros trabajamos en ese espacio. La persona está hoy con esta emoción, este cuerpo y este lenguaje. Y cuando se imagina, o piensa, o, o reflexiona sobre ese mañana, también hay una emoción, un cuerpo y un lenguaje. ¿Sí? Y nosotros como coaches trabajamos en, este, en el medio, en la brecha. Nosotros estamos trabajando siempre sobre la brecha. ¿Para qué? Para hacer esto. Para hacer que ese hoy, lo que le está pasando puntualmente en este momento, es, eh, se acerque lo más posible a ese mañana, a ese deseo que tiene. Entonces nuestro, nuestra función es hacer que esa brecha sea más chica, que sea más corta, que sea más saludable, que sea más beneficiosa para tu coaching. Entonces es, es muy importante dejar en claro en la meta y el objetivo, en el acuerdo en general, dónde está hoy y a dónde quiere llegar. Otra cosa es, en la medida de tus posibilidades, parafrasear eh, esta meta y este objetivo. ¿Y por qué la importancia del parafraseo? Porque muchas veces pasa, es habitual también, porque depende también mucho de tu coaching, ¿no? si es esto ah, con claridad, si habla despacio, de, de si escucha, o si tiene mucho detalle o no, digamos, porque puede tener más claridad o menos claridad. Eh, pero sí es importante parafrasearlo, porque al momento que uno repite, ¿no? porque es un parafraseo, la persona como que escucha también, hay, una, hay como un rebote, hay una respuesta, hay un espejo de lo que acaba de decir. Entonces es interesante cuando uno puede parafrasear la mente el objetivo, porque la persona se escucha. Aunque suene raro, posiblemente vos me digas, Hugo, pero si está hablando se tiene que escuchar. Sí, pero no siempre pasa. No siempre pasa que estamos hablando, y me pasa a mí, te va a pasar a vos también. Digamos, a todos nos pasa más o menos lo mismo en diferentes situaciones, perdón, pero, digamos, podemos estar hablando y no siempre estamos escuchando exactamente lo que estamos diciendo, pero si vos me lo repetís, y decís, ah, no, pero yo no quise decir eso. digo ¿Nunca escuchaste eso? Sí. Yo lo escuché un montón de veces. Que la persona dice algo, yo le repito, vos, decís, ¿Vos me decís, estás, vos estás queriendo decir tal y tal cosa. No. El parafraso es muy, muy poderoso en el momento de la persona escucharse qué es lo que quiere como objetivo. ¿Sí? Así que tomarlo en cuenta. El parafrasear la brecha, incluso decís, ah, vos querés, entonces vos querés, hoy te pasa esto, estoy esto, y querés estar mañana acá, que te pase esto, estoy esto. Le das los detalles, le das con las mismas palabras de la persona. ¿sí? Esas características, esas singularidades del hoy y del mañana, eh, repetilas, Y ahí es, va a ser muy poderoso para la persona, posiblemente incluso hasta pueda reflexionar y recapacitar porque se está dando cuenta que no es tal cual lo que quería o lo que deseaba o lo que le pasaba o lo sentía. ¿sí? Así que tener en cuenta el parafraseo para el momento de eh, que la persona como que ya define un poquito dónde está y dónde quiere estar, parafrasearlo. Eso es muy poderoso, trae muchísima claridad en tu conversación. Los beneficios, o el beneficio, puede ser uno, pueden ser varios. El beneficio es esto, es indagar con detalle la emoción y el cuerpo, por, sobre todas las cosas. El lenguaje también, pero es más descriptivo el lenguaje, es más parte racional, si se quiere. Y los beneficios son, es como nosotros nos queremos sentir, por lo general. En su gran mayoría. No digo que siempre sea lo mismo. Puede ser una persona que quiera tener, bueno, yo quiero lograr con este trabajo dinero, o yo quiero lograr, Comprarme el auto. Incluso desde la neuroventa, o del neuroaprendizaje, o de la neurología en sí misma, cuando uno quiere obtener algún objeto, atrás de ese objeto hay una emoción. Por eso es importante la emoción y el cuerpo. Atrás de lo que nosotros queremos conseguir comprar, obtener, vemos un beneficio en eso. O sea, bueno, ok, sí, yo me quiero comprar un auto. ¿Y qué auto? Tal y tal. ¿Y por qué? y porque quiero sentirme bien, ¿se entiende? O sea, siempre atrás de un beneficio eh, va a haber una emoción y un cuerpo. Y cuerpo tiene que ver con cómo se ponga la persona ahí, ¿no? La verdad que, y, y, y vos, posiblemente pues, hasta veas que ya está, en, hasta se, se acomoda para imaginarse cómo va a estar sentado en ese auto incluso, ¿sí? Entonces es importante también indagar un, con, con un poquito más de detalle en la emoción y el cuerpo en, en el beneficio en sí mismo. Cuando vos le preguntes, ok, ¿y qué vas a ganar con esto? ¿Qué quieres conseguir? O cuando consigas este objetivo, cuando logres este objetivo, ¿para qué te va a servir? Ahí, en esa respuesta va a haber emoción y va a haber cuerpo. ¿sí? Eh, y esto, bueno, lo que, lo que está escrito acá es porque es parte del motor de todos nosotros. Como seres humanos nos necesitamos motivaciones para poder hacer cosas y el beneficio tiene que ver con la motivación es lo que nos motiva a hacer cuando yo veo que es algo que me que en lo que yo gano algo en lo que yo me, digamos y ganar no siempre tiene que ver con lo con, con el dinero puede ser ganar bienestar ganar tiempo poder tener más tiempo no sé con mi familia eh, poder ten, tener más tiempo para un hobby eh, sentirme mejor sentirme más libre sentirme más a gusto incluso hasta hacer una dieta y sentirme más liviano eh, empezar a comer mejor Digamos, montones de beneficios puede haber que la persona traiga en su conversación. Y esto que pongo acá del modelo mental tiene mucho que ver, o tiene que ver, dependiendo de la persona también. ¿Por qué? Porque el beneficio tiene que ver, desde, o sea, lo vas a poder identificar incluso hasta desde el modelo mental de la persona. Si es visual, si es kinestésica o si es auditiva. Va a tener más imágenes, va a hablar más rápido o no. Va a hablar más lento, va a prestar más atención a los tonos, a las voces, al, al, al silencio, incluso. ¿sí? Así que si vos podés identificar qué modelo mental tiene la persona, cuando, incluso cuando parafraseas, lo puedes hacer desde el modelo mental de la persona. Si vos ves que la persona es mucho más pausada, eh, una buena manera es parafrasearle desde, desde el ritmo de la cadencia que tiene tu coaching. ¿sí? Y los beneficios tienen que ver con la motivación, con lo cual es importante que la persona se sienta motivada a hacer su proceso, su sesión, y que eh, después encima tenga que diseñar, al final de la sesión, tenga que diseñar acciones para poder lograr ese objetivo, y teniendo en cuenta esos beneficios que había pensado, o que había, se había escuchado. ¿sí? Así que también ten en cuenta el modelo mental de la persona de tu coaching El indicador. El indicador es, son estas referencias, son referencias para tu coaching que a vos te sirven para qué? para chequear, digamos para poder ir revisando durante tu conversación de coaching si la persona se está acercando a ese objetivo que quiere, o si logró el objetivo, logró eh, encontrar la manera de conseguir ese objetivo. Entonces los indicadores tienen que ver con esas referencias que tu coachee necesita para saber que está consiguiendo lo que quiere, y vos, para saber incluso si lo estás acompañando en forma, si se quiere más eficiente a tu coachee. ¿sí? Entonces, para vos, la, la, la funcionalidad o la finalidad del indicador es saber que vas como por buen camino, por decir de alguna forma. Y para tu es los indicadores son, eh, son palabras, son incluso pueden ser emociones, no siempre tiene que ser tangible, puede ser intangible el indicador. Puede ser algo concreto, como diciendo, si sí, quiero hacer una lista de eh, cómo me voy a dar cuenta de tal cosa, y cuando logre tener una lista más ordenada de mis, de mis tareas o mis actividades. Ok. Entonces puede ser que al final de la conversación ya sepa qué ítems tiene que poner en esa lista, con lo cual puedes hacer que la persona haga la lista en el momento eso puede ser un, un, como un tangible si se quiere por más allá que son palabras pero puedes hacer que lo escriban en, en un papel también tenés la posibilidad de que eh, tu coach sea eh, o diga eh, un indicador intangible con lo cual hay ciertas características a tener en cuenta ahora te lo voy a especificar y relájate tranquilo porque eh, los indicadores pues, obviamente igual que la meta el objetivo igual que el beneficio son cosas que elige tu coaching, vos nunca le vas a decir cuál es el objetivo, cuál es la mente, cuál es el beneficio. recordad que el coaching es acompañar, no es indicar, no es aconsejar, sí. Vos simplemente vas con preguntas, vas acompañando a tu coachí a que vaya clarificando lo que necesita, sí. Entonces el indicador puede ser tangible o intangible, como te decía recién y vos lo vas a ir chequeando en el transcurso de tu sesión, o incluso al final de tu sesión. Por sobre todo las cosas es hasta el final de tu sesión. Y esto que yo te decía hace un rato, que puede ser intangible como una emoción, una sensación. En este caso, cuando son cosas intangibles, vos con preguntas tenés que... O lo, o, no es tenés, porque puedes no hacerlo. El tema es que cuanto mayor claridad tenga tu coachee, de lo que quiere, lo que desea, dónde quiere llegar, con qué beneficios, y cuáles son estos puntos de referencia, estos hitos que necesita para saber si va por buen camino, eh, es la función tuya. Tu función es que la persona tenga más claro lo que necesita, lo que quiere, lo que no tiene, lo que, va, lo que tiene que conseguir, ¿se entiende? Entonces eh, la idea es que vos, con preguntas... Eh, que vos le vas a realizar a, a tu coachee, cuando el, el indicador, por ejemplo, es un intangible, sea lo más claro posible y ponga estándares. Esto que yo te pongo acá por escrito. Eh, que te comparto este, esta placa. Es estándares, pruebas, indicadores o parámetros. ¿sí? Por ejemplo, quiero, como te pongo ahí el bienestar. Bueno, quiero estar, quiero sentirme bien. Ok. Entonces, ¿qué es sentirte bien para vos? ¿Qué nivel de bienestar? ¿Cuánto es sentirte bien? ¿Con cuánto vas a estar bien? ¿Con cuánto vas a estar completo? ¿Con cuánto vas a estar a gusto? Poner una escala, no sé, de 0 a 10, bueno, muy bueno, poco, mucho, excelente. ¿sí? Eh, trata de, con preguntas, hacer que tu cauche ponga mayor claridad al indicador cuando es intangible. ¿Sí? Ya tenemos el tema meta objetivo, meta u objetivo, el beneficio y el indicador. acuérdate que eran las cuatro patas de tu mesa, las cuatro partes de tu acuerdo o los cuatro lados de tu marco de referencia de tu conversación de coaching. En base a este marco, en base a esta plataforma, tu conversación de coaching se va a construir. Y cuanto más claro sea ese marco, mucho más clara también va a ser tu conversación y que la conversación de coaching que vos le estás brindando, esta sesión de coaching que vos le estás brindando, le está sirviendo justamente para alcanzar ese mañana que quería. ¿Sí? Acordate que era un hoy y un mañana. Eh, cuanto más claro sea ese acuerdo después en tu indagación se va a ir dando cuenta que sí está mucho más claro ese camino, esa brecha de la que tiene que transitar para ir de su hoy a su mañana ¿Sí? Al momento de parafrasear también, dependiendo de cada escuela, cada escuela tiene como su, su manera de enseñar el parafraseo del acuerdo. Eh, muchas coinciden en este formato que te estoy poniendo acá, que es el tema, después le parafraseas el indicador, después le parafraseas la meta y por último el beneficio. Hay un para qué de este, de este orden. Eh, sobre todo el, el final, que es el beneficio, que va el final. Y esto tiene mucho que ver incluso con, el, con la neurología, cómo nuestro cerebro funciona, cómo nosotros, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, eh, funcionamos al momento de escuchar algo. O al momento. Entonces el beneficio, al final, hace que, primero, el cerebro es lo último que escucha. Y si al momento de tu parafraseo vos cerrás el parafraseo con el beneficio, el cerebro lo último que va a escuchar es lo que lo va a motivar o la va a motivar el beneficio tiene que ver con la motivación acordate el beneficio al final más que nada es una cuestión neurológica cómo nuestro cerebro funciona acordate que nosotros tenemos miles de miles de miles de, miles de años de, de evolución y la parte más si se quiere más importante más grande la que funciona más rápido incluso es la, la más antigua que tiene que ver con nuestras emociones, que tiene que ver con la química de nuestro cerebro, con lo cual el beneficio es súper importante. ¿sí? Entonces, recordamos, a ver, vamos a hacer como un repaso. Tenés en una conversación de coaching tu acuerdo, el acuerdo en sí mismo va a tener sus propias emociones, su propio lenguaje, su propio cuerpo, tu coaching tiene cuatro, cuatro aspectos principales, que es el tema. El, el, perdón, la meta o el objetivo al que quiere llegar, el beneficio de ese objetivo, lo que gana al, cuando obtenga ese, ese objetivo, e indicadores, que son como los hitos o las banderitas que le van marcando el camino. ¿sí? Después, al momento de vos parafrasearle el acuerdo, cuando vos, eh, ya, digamos, ya le hiciste las preguntas para estos cuatro aspectos, seguramente tu cierre de acuerdo va a ser vos parafraseando esto, eh, lo, lo, que, lo que dijo tu acuerdo. Entonces, al momento de parafrasear, en lo posible, o practicalo, próbalo. Si nunca lo hiciste de esta forma, próbalo a ver cómo te resulta. Probá de primero decir el tema, después decir el indicador, después decir la meta y por último el beneficio. Si nunca lo hiciste de esta forma, próbalo a ver cómo te resulta. Puede que tengas tu propio método, puede ser que tenga, sea diferente, el orden sea distinto. No está ni bien ni mal. Simplemente es como una, si se quiere, como una manera como más usada del parafraseo de, del acuerdo ¿okay? y el beneficio al final es lo que te comentaba hace un rato es la motivación de tu coachee, ¿sí? ahora sí ya estamos medio como cerrando este video con lo cual eh, te voy a pedir lo siguiente tómate tu tiempo las preguntas que tenías anotadas si hay algo que quedó en el medio en el tintero sin en, digamos, sin que yo lo haya podido aclarar y, y digamos, en ninguno de estos minutos que escuchaste el video, escuchaste la respuesta, me la envías por chat o por alguna de las redes. Igualmente, sabe que yo en los próximos días también voy a seguir subiendo contenidos que tienen que ver con la conversación de coaching, con una sesión de coaching. Comienzo por el acuerdo porque es la primera parte. ¿Sí? es lo primero que se hace en una sesión de coaching, es hacer un acuerdo y cerrar un acuerdo de coaching. Y cuanto, lo que yo te decía, cuanto más claro y más, a ver, nosotros acá le decimos más redondito sale el acuerdo, eh, también la sesión es mucho más fluida, mucho más, mucho más relajada incluso. Sí, esa sería como, como una definición, ¿no? Como, eh, incluso hasta vos te vas a a sentir incluso como más cómodo con esta conversación, porque vos ya tenés claro a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar. Entonces el, el acuerdo es fundamental por esta razón. Recordá eh, que tenés este espacio abierto, el chat lo tenés abierto, estoy a tu disposición para esto, estoy a tu, a tu disposición para una sesión de coaching, si la necesitas, en referencia a algo que te haya surgido sobre este acuerdo, sobre este video o sobre, el mismo, sobre tu desempeño en, en general como coach. Y tener en cuenta tu motivación. Es fundamental. Y, y para esto busca las maneras o las cosas que a vos más te motivan. No sé, a mí, por ejemplo, hay momentos que me motivan más a escuchar música y ciertos temas musicales. Y a veces para estudiar me pongo esa música que me gusta mucho. A veces no, prefiero, por ejemplo, no sé de salir a caminar un rato al aire libre y después ponerme a estudiar bueno, si hay algo que me cuesta un poco más hago eso antes entonces busca las cosas que te motivan para que este aprendizaje para vos sea mucho más efectivo y mucho más placentero incluso que te traiga mayor bienestar la idea es esa nada más por el, por el momento estamos más o menos en algo de 40 algo de minutos, 50 minutos eh, sabe que estoy a tu disposición y este espacio de mentoring para potenciar tus habilidades, y hoy puntualmente le acuerdo, el próximo, ya voy a estar subiendo los próximos, los próximos videos, y como siempre, muchas gracias, muchas gracias por tu aporte, esto me motiva a mí a seguir eh, realizando contenidos, trabajando en la, en la fabricación, si se quiere, de contenidos, para... Eh, para el bienestar mutuo, el tuyo como coach, el mío como mentor, y entre todos vamos a seguir creciendo y aprendiendo. Así que muchas gracias por tu aporte y nos vemos en el próximo video.